Saludos Farmer de Acero, bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy día les vamos a estar explicando cómo hacer oro con los cronoviajes de legión. Hay dos maneras, la sencilla que es básicamente mediante la moneda de las divisas cronoanómalas y la segunda sería mediante pues la venta de carries, el hecho de ir completando contenido de la torre de magos. Esto se puede hacer en páginas como Houcan, por supuesto, o directamente no ofrecer los servicios en la pestaña de comercio del juego. Cabe aclarar que si tú quieres vender kerris, no lo hagas en calabozos. Ya que aquí te pueden reportar, ¿de acuerdo? Te pueden banear, te pueden sancionar, así que tengan mucho cuidado con evitarse pues esos malos ratos, ¿no? Páginas como la que ven en pantalla, spam de este estilo, eh, suele ser sancionado. Entonces tengan cuidado con utilizar estos sistemas, ya que los pueden, como dije, banear, ¿no? O al menos sancionar por unos cuantos días, barra semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros para hacer oro? Como dije, la manera más sencilla es simplemente hacer los cronoviajes. Ya sea en mítico, ya sea en normal, solamente tienes que hacer la estancia Cuando tú completas la estancia te van a dar esta moneda, ¿de acuerdo? La moneda cronoanómala Estas monedas son utilizadas para los diferentes eventos de cronoviajes Y como dato nos habían regalado varias en los 17 años de World of Warcraft Cuando tengamos estas monedas nos iremos a esta parte de Dalaran Es aquí donde se encuentra el vendedor de cronoviajes y es aquí donde vamos a estar interactuando con ella y de esta manera vamos a poderle comprar diferentes cosas lo más rentable para comprar son menas, minerales esto que ven en pantalla compren todo lo que puedan todo lo que puedan ¿por qué? porque en su interior tienen una gran cantidad de materiales tienen muchísimos materiales que nosotros podemos este, obtener para pues vender directamente en la subasta no como son el Empirium la Laja Bill, la Mena de Piedra Ley y el Azufre Infernal. Y ahora, la gracia de esto es que, como dije, nos dan una gran cantidad. O sea, dan un montón. Fíjate la gran cantidad de materiales que nos están dando. O sea, simplemente por abrir unas cajas ya tenemos casi un stack. Y se sacan, repito, bastante, bastante fácil. Y si tienes varios alters o has hecho bastante contenido con tus alters, o sea, puedes sacar una gran cantidad de estos materiales. Miren todo el oro que hemos sacado en un ratito esto es todo el oro que hemos sacado, y ahora estos artículos se pueden utilizar para la elaboración de esta montura que ven en pantalla, que también se vende rondando los 40-30k en subasta, y solamente tienes que jugar, jugando, haciendo los cronoviajes haciendo el contenido de los cronoviajes, las diarias que te suelen dar ya con esto, pues terminas obteniendo la moneda, entre más altas tengas más monedas puedes sacar con cada uno, y las puedes invertir en estos componentes, por supuesto, no son los únicos que podrías comprar, puedes comprar también los de encantamiento y las plantas aunque los más rentables son las menas ¿no? que tienen uso para una montura las telas las pieles pueden ser utilizadas para transfiguraciones pero si quieres ganar oro directamente lo mejor es vender así de una ¿no? los componentes de creación o crear la montura así que bueno ese fue el video del día de hoy un video bastante corto que solamente consta de comentar un poquito el tema de cómo hacer oro repito solamente a los cronoviajes te vas acá, te vas a donde dice cronoviges de legión y obtienes entre más divisas crononómalas obtengas más oro sacas. Así que inténtalo hacer con todos los PJ's Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en un siguiente video. Cuídense señores, hasta luego, chao